No eres la misma de siempre Conmigo has cambiado Ya no te cuela de la cosa entre los dos Sigue deprimente Mientras te he buscado Ya no le haga daño nuestra relación Recuerdo cuando tu labios mordía Cuando me dijiste que era mía No sé qué fue que todo cambió que cambio. Negra vuelve a mí Sorry por favor ¿Quién te hace feliz? Como lo hacía yo? Negra vuelve a mí Sorry por favor Hacer feliz sí, Como lo hacía yo, yo, yo, yo, yo. Tú y yo